Bienvenidos a Hijo Juega. En este canal, canal les compartiré trucos de mis videojuegos favoritos. Les invito a que se suscriban. Pronto lanzaré mi primer video. Gracias.